8 cuando ya había desaparecido el pánico producido por las ejecuciones unos días más tarde algunos animales recordaron o creyeron recordar que el sexto mandamiento señalaba ningún animal matará a otro animal y a pesar de que nadie lo quiso mencionar al oído de los puercos o de los perros todos tenían la sensación de que las matanzas que ocurrieron no concordaban con dicho mandamiento entonces clover pidió a benjamín que le leyera el sexto mandamiento y cuando benjamín como era habitual dijo que no quería inmiscuirse en esos asuntos buscó a muriel esta le leyó el mandamiento decía de esta manera ningún animal matará a otro animal sin motivo a los animales por una razón u otra las dos últimas palabras se les borraron de la memoria sin embargo comprobaron que no violaron el mandamiento porque indudablemente hubo motivo sobrado para asesinar a los traidores que se asociaron con snowball los animales trabajaron todavía más duramente durante este año que el anterior era una tarea descomunal volver a construir el molino con paredes dos veces más gruesas que antes y terminarlo para una fecha específica aparte del trabajo cotidiano de la granja les daba la impresión en ocasiones de que trabajaban más y no comían mejor que en los días de Jones Schuyler los domingos por la mañana sujetando un papel largo con una pata les leía listas muy largas de cifras demostrando que la producción de todo tipo de alimentos se había incrementado según el caso, en un 200%, 300% o hasta 500%. Los animales no encontraron motivo para no creer en su palabra, particularmente porque no podían recordar claramente cómo eran todas las cosas antes de que se revelaran. Incluso así, a veces preferían tener más comida y menos cifras. Por intermedio de Squiller o cualquiera de los otros cerdos, eran emitidas todas las órdenes a napoleón casi no lo veían en público apenas una vez cada 15 días y cuando aparecía lo hacía en compañía no sólo de su comitiva de perros sino también de un gallo negro que caminaba delante y se comportaba como, un, como una especie de heraldo dejando escuchar un ruidoso cacareo antes de que napoleón hablara. se comentaba que hasta en la casa napoleón ocupaba habitaciones separadas de los otros él comía solo, con dos perros para servirlo y siempre usaba la vajilla que estuvo en la vitrina de cristal de la sala. Se notificó también que la escopeta sería disparada anualmente, igual que en los otros dos aniversarios, en el cumpleaños de Napoleón. Este ya no era mencionado simplemente como Napoleón, siempre se le nombraba ceremoniosamente como nuestro líder, camarada Napoleón. Y a los puercos les encantaba inventar para él títulos como padre supremo de todos los animales, amigo de los patitos, terror de los humanos, gran protector del rebaño de ovejas y otros similares. Con lágrimas en los ojos, Squiller hablaba en sus discursos respecto a la sabiduría de Napoleón, la extrema generosidad de su corazón y el profundo amor que sentía por todos los animales en todos lados y particular, particularmente por las infelices bestias que todavía vivían en la esclavitud y la ignorancia en otras granjas. Se hizo costumbre atribuir a Napoleón todo golpe de suerte y toda hazaña afortunada. Frecuentemente se escuchaba que una gallina le comentaba a otra. Yo he puesto cinco huevos en seis días bajo la dirección de nuestro líder, camarada Napoleón o dos vacas al tiempo que saboreaban el agua del bebedero acostumbraban a exclamar qué rico sabor tiene este agua gracias a nuestro líder camarada napoleón el sentimiento colectivo de la granja estaba muy bien expresado en un poema escrito por mínimos que llevaba por título camarada napoleón y que decía de esta manera fuente de bienestar amigo de los Fuente de bienestar, amigo de los excluidos, señor de la ración, que mi corazón enciendes, cuando feliz observo tu segura y firme mirada como el sol que deslumbra el cielo. ¡Oh, camarada Napoleón! Donador solitario de todo lo que aman tus criaturas, sus barrigas llenas y limpia paja para dormir. Todos los animales grandes o pequeños dormir tranquilos en sus establos desean bajo tus ojos protectores. ¡Oh, camarada Napoleón! El hijo que man... el hijo que me mandare la suerte antes de crecer y hacerse grande y desde pequeño y dulce cachorrillo va a aprender primero a serte leal, devoto y convencido estoy de que su primer chillido va a ser este. Oh, camarada Napoleón. De inmediato napoleón aprobó esta poesía e hizo que lo escribieran en la pared del granero principal en el extremo opuesto a los siete mandamientos encima del mismo estaba un retrato de perfil de napoleón pintado con pintura blanca por escuela entretanto a través de Winfer, napoleón se encontraba ocupado en negociaciones muy complicadas con frederick y pilkington la pila de madera todavía estaba sin vender de ambos Frederick era el que estaba más ansioso por comprarla, pero no quería dar un precio razonable. Corrían, al mismo tiempo, rumores insistentes de que Frederick y sus peones conspiraban para atacar granja animal y derrumbar el molino, cuya construcción provocó en él una, env una envidia furiosa. Se sabía que Snowball todavía estaba al acecho en la granja Pinchfield. Los animales, a mediados del verano, se inquietaron al escuchar que tres gallinas confesaron haber maquinado con la inspiración por Snowball, un complot para matar a Napoleón. De inmediato fueron ejecutadas y se tomaron nuevas medidas de seguridad para el líder. Durante la noche, cuatro perros cuidaban su cama, uno en cada esquina, y designaron a un joven puerco de nombre Pinkeye para probar todos sus alimentos antes de que los comiera el líder por miedo a que lo envenenaran. Se divulgó la noticia más o menos en esa época que Napoleón había acordado vender la pila de madera al señor Pilkington. También se iba a celebrar un convenio formal para el intercambio de algunos productos entre Foxwood y Granja Animal. Las relaciones entre Pilkington y Napoleón eran casi amistosas, a pesar de estar conducidas exclusivamente por intermedio de Winfrey. Los animales no confiaban en Pilkington como persona, pero lo preferían mucho más a él que a Frederick, a quien le tenían miedo y odiaban a la vez. Cuando el verano estaba acabando y la construcción del molino llegaba a su fin, iban en aumento los rumores de un inminente ataque a traición. Se comentaba que Frederick tenía intención de traer a 20 hombres, todos armados con escopetas, contra ellos y ya había sobornado a la policía y a los magistrados para que, en caso de que obtuviera los títulos de propiedad de granja animal, aquellos no investigaran. Además, se filtraban algunas historias espantosas de Pinchfield respecto a los actos de crueldad a los que sometía Frederick a los animales. Azotó a un caballo hasta la muerte. Mataba a sus vacas de hambre. Acabó con un perro lanzándolo dentro de un horno. De noche se entretenía con peleas de gallos, atándoles trozos de hojas de afeitar en los espolones. A los animales la sangre les servía de rabia cuando supieron las cosas que hacían a sus camaradas, y en algunas ocasiones rogaron para que los dejaran salir y atacar en masa la granja Pinchfield, echar a los humanos imponer en libertad a los animales pero Schuyler les recomendó que evitaran las acciones precipitadas y que tuvieran confianza en la estrategia de napoleón no obstante el resentimiento contra frederick siguió aumentando napoleón se presentó un domingo por la mañana en el granero y dijo que en ningún momento tuvo la intención de vender la pila de madera a Frederick. Él creía que no era compatible con su dignidad tener trato con rufianes de semejante calaña. Les prohibieron a las palomas que todavía eran enviadas para divulgar noticias referentes a la rebelión pisar Foxwood y también fueron obligadas a dejar su lema anterior de "muerte a los humanos" sustituyéndolo por "muerte a Frederick". Una nueva intriga de Snowball fue puesta al descubierto a finales de verano. La maleza cubría los campos de trigo y se descubrió que Snowball mezcló semillas de cardos con las semillas de trigo en una de sus visitas durante la noche. Un cómplice del complot, un ganso, confesó su culpa a Squiller y se suicidó de inmediato consumiendo unas hierbas tóxicas. También los animales supieron que Snowball jamás había recibido, como muchos de ellos habían creído hasta ese momento, la orden de héroe animal de primer grado. Se trataba simplemente de una leyenda divulgada por el mismo Snowball poco tiempo después de la batalla del establo de las vacas. Nunca fue condecorado, sino criticado por ser un cobarde durante la batalla. Varios animales, una vez más, escucharon esto con cierta incertidumbre, pero Schuiller los convenció de que sus recuerdos estaban errados. A través de un agotador e inmenso esfuerzo, debido a que la cosecha se tuvo que llevar a cabo casi al mismo tiempo, se finalizó el molino de viento en el otoño. Todavía faltaba instalar la maquinaria y Winfer aún negociaba su compra, pero la construcción estaba acabada a pesar de todos los problemas de la falta de experiencia de herramientas primitivas de la tradición de snowball y de la mala suerte habían terminado el trabajo puntualmente en el día fijado orgullosos aunque muy cansados los animales daban vueltas y más vueltas alrededor de su gran obra maestra que en su opinión aparecía todavía más bella que cuando fuera edificada por primera vez el espesor de las paredes además era el doble de lo que había sido anteriormente. Solo con explosivos iba a ser posible derribarlo en esta oportunidad. Y al recordar cómo trabajaron, el desaliento que superaron y el cambio que se iba a producir en sus vidas cuando las aspas giraran y las dinamos funcionaran, cuando pensaban en todo esto, desaparecía el agotamiento y, gritando victoriosos, brincaban alrededor del molino. El mismo napoleón en compañía de su gallo y sus perros se aproximó para inspeccionar el trabajo finalizado felicitó personalmente a los animales por su hazaña e informó que el molino recibiría el nombre de molino napoleón todos los animales fueron citados dos días más tarde para una reunión especial en el granero cuando napoleón les notificó que había vendido la pila de madera a frederick quedaron atónitos los carros de Frederick se la comenzarían a llevar. Napoleón, durante toda la etapa de su aparente amistad con Pilkington, realmente estuvo de acuerdo con Frederick de manera secreta. Mientras se mandaban mensajes insultantes a Pilkington, fueron cortadas todas las relaciones con Foxwood. Se informó a las palomas que debían evitar la granja Pinchfield y que cambiaron su eslogan, ahora debía ser «Muera Pilkington» en lugar de «Muera Frederick» napoleón al mismo tiempo aseguró a los animales que los rumores de un ataque a granja animal eran totalmente falsos y que las informaciones respecto a los saltos crueles de frederick con sus animales fueron sumamente exageradas quizá todos esos rumores fueron propagados por snowball y sus cómplices en este momento se descubría que snowball no estaba oculto en la granja pinchfield y que realmente nunca estuvo allí vivían en, Fox, en foxwood con un asombroso lujo, según comentaban, y aparentemente durante muchos años fue un protegido de Pilkington. Los puercos estaban sorprendidos por lo astuto que era Napoleón. A través de su aparente amistad con Pilkington, obligó a Frederick a elevar su precio en 12 libras. Sin embargo, la superioridad del cerebro de Napoleón, comentó Squiller, se demostró por el hecho de que no se fió de nadie, ni siquiera de Frederick. Este quiso abonar la madera con algo que se denomina cheque el cual, según parece, era un trozo de papel con la promesa de pagar la cantidad que estaba escrito en el mismo. Exigió el pago en auténticos billetes de 5 libras que se debían abonar antes de llevarse la madera. Frederick pagó y la cantidad abonada alcanzaba exactamente para adquirir la maquinaria que se necesitaba para el molino de viento. La madera, mientras tanto, era llevada rápidamente. Cuando ya fue completamente retirada, se llevó a cabo otra reunión especial en el granero con el fin de que todos los animales pudieran ver los billetes de banco de Frederick. Con una sonrisa bondadosa y luciendo sus dos condecoraciones, Napoleón estaba tendido en su cama de paja sobre la plataforma, con el dinero junto a él, apilado con mucho cuidado encima de un plato de porcelana de la cocina. Lentamente, los animales desfilaron a su lado y lo contemplaron hasta hartarse. Para poder oler los billetes, Boxer estiró la nariz y ante su aliento los delgados papeles se movieron, se movieron y crujieron. Un terrible, un terrible alboroto se produjo tres días más tarde. Sumamente pálido, Winfer llegó rápidamente montado en su bicicleta, la tiró al suelo en el patio y entró corriendo. De inmediato, desde la habitación de Napoleón, se escuchó un sordo rugido de rabia. Por la granja se difundió como la pólvora la noticia de lo sucedido frederick consiguió la madera gratis los billetes de banco eran falsos de inmediato napoleón reunió todos los animales y con una voz terrible decretó que sentenciaba a muerte a frederick dijo que cuando fuera capturado frederick debía ser quemado vivo les advirtió al mismo tiempo que después de ese acto de traición se debía esperar lo peor en cualquier momento, Frederick y su gente podrían lanzar su tan largamente esperado ataque. En todas las vías de acceso a la granja se colocaron centinelas. Se enviaron además cuatro palomas a Foxwood con un mensaje de conciliación con el que esperaban establecer nuevamente las excelentes relaciones con Pilkington. El ataque se produjo a la mañana siguiente. Los animales tomaban el desayuno cuando los vigías entraron corriendo con la noticia de que Frederick y sus tropas ya habían traspasado el portón de acceso a la granja. Los animales salieron valientemente para pelear, pero en esta ocasión no alcanzaron el triunfo con la misma facilidad que lo lograran en la batalla del establo de las vacas. Había 15 hombres con media docena de escopetas y abrieron fuego tan rápidamente como llegaron a 50 metros de los animales. Estos no lograron hacer frente a las terribles explosiones con sus sirvientes perdigones y, pese a los esfuerzos de Napoleón y Boxer por volverlos a agrupar, fueron repelidos rápidamente. Varios de ellos estaban heridos. Todos se refugiaron en los edificios de la granja y espiaron con cautela por los agujeros y las rendijas que estaban en los nudos de la madera. Ya estaba en manos del enemigo toda la pradera grande, incluyendo el molino de viento hasta napoleón por el momento no sabía qué hacer caminaba de acá para allá en silencio con su cola rígida y contrayéndose de forma nerviosa lanzaba miradas ávidas ávidas en dirección a foxwood todavía podrían salir bien si pilkington y su gente los ayudaran sin embargo en ese instante cuatro palomas que fueron enviadas el día anterior volvieron y una de ellas portaba un pedazo de papel de pilkington sobre el mismo figuraban escritas con lápiz las siguientes palabras lo tienen merecido frederick y sus hombres mientras tanto se detuvieron al lado del molino los animales los miraron y un susurro de desesperación escapó de sus labios dos de los hombres se empuñaban un martillo y una palanca de hierro iban a derribar el molino de viento eso no es posible gritó napoleón construimos las paredes muy gruesas para eso ni en una semana las podrán destruir. Vamos, camaradas, mucho valor. Sin embargo, Benjamín estaba observando insistentemente los movimientos de los hombres. Los que usaban la palanca de hierro y el martillo abrían un agujero cerca de la base del molino. Benjamín, con aire casi divertido, y poco a poco agitó su largo hocico. Ya me lo imaginaba, comentó. ¿No se dan cuenta de lo que están haciendo? Llenarán de inmediato ese agujero de pólvora. Los animales estaban esperando aterrados. No era posible arriesgarse a salir fuera del refugio de los edificios. Los hombres, después de varios minutos, fueron vistos corriendo en todas direcciones. Después se escuchó un estruendo ensordecedor. Todos los animales, con excepción de Napoleón, se arrojaron al suelo boca abajo y escondieron sus caras y las palomas se remolinaron en el aire. Cuando se incorporaron de nuevo, una inmensa nube de humo negro flotaba en el lugar donde estaba el molino de viento. La brisa la alejó poco a poco. Ya no existía el molino de viento. Los animales recuperaron su coraje cuando vieron esta escena. El temor y la angustia que habían sentido instantes antes fueron ahogados por su rabia contra tan ruin y exec execrable acto clamando venganza lanzaron un griterío muy potente y sin esperar otra orden atacaron colectivamente y se abalanzaron sobre el adversario en esta ocasión no prestaron atención a los crueles perdigones que como granizo pasaban encima de sus cabezas fue una batalla salvaje y enconada una y otra vez los hombres hicieron fuego y azotaron con sus palos y sus pesadas botas a los animales cuando <risa>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 fue herido por un perdigón en la punta de la cola, pero tampoco los hombres salieron ilesos. Las cabezas de tres de ellos estaban rotas por las patadas de Boxer. Una vaca cornió a otro en el vientre. Entre Jesse y Bluebell casi le arrancan los pantalones a uno. Y cuando los nueve perros guardaespaldas de Napoleón, a quienes él ordenó que dieran un rodeo por la parte de atrás del cercado, Aparecieron de repente por el flanco, ladrando con ferocidad, el pánico se apoderó de los hombres quienes vieron el riesgo que estaban corriendo porque los habían rodeado. Frederick gritó a sus peones que huyeran mientras todavía les fuera posible, y de inmediato el enemigo escapó cobardado y velozmente. Hasta el final del campo, los animales los persiguieron y cuando a toda velocidad cruzaban la cerca de Espino, lograron darles las últimas patadas vencieron, pero estaban sangrantes y maltrechos. Poco a poco y renqueando volvieron hacia la granja. Algunos lloraron por el espectáculo de los camaradas fallecidos que yacían sobre la hierba, y se detuvieron durante un rato desconsolados y callados en el lugar donde antes estuvo el molino. Sí, ya no estaba allí. Se había esfumado hasta el último vestigio de su trabajo. Estaban parcialmente destruidos hasta los últimos cimientos y en esta ocasión no podrían usar como antes las piedras derruidas para reconstruirlo. Ellas también desaparecieron, la fuerza de la explosión las lanzó a una distancia de cientos de metros, era como si el molino no hubiera existido nunca. Squiller que de manera inexplicable no estuvo presente durante la batalla, cuando se acercaron a la granja vino saltando hacia ellos lleno de alegría y meneando la cola y los animales escucharon, procedente de los edificios de la granja, el estampido solemne de una escopeta. ¿Y ese disparo a qué se debe? preguntó Boxer. Es para celebrar nuestro triunfo, gritó Squiller. ¿Qué triunfo? preguntó Boxer. Había perdido una herradura, sus rodillas sangraban, tenía un casco rajado y en la pata trasera, incrustados una docena de perdigones. ¿Qué triunfo dice camarada no hemos arrojado al enemigo de nuestro sagrado suelo el suelo de granja animal pero destruyeron el molino y nosotros trabajamos durante dos años para poder construirlo dijo boxer y qué importa eso vamos a construir otro molino si queremos podemos construir seis molinos camaradas no aprecian la importancia de lo que hicimos el enemigo ocupaba este suelo que nosotros pisamos y en este momento, gracias a la dirección del camarada Napoleón, reconquistamos cada pulgada de nuestro sagrado lugar, dijo Squiller. Entonces, ¿recuperamos de nuevo lo que teníamos antes? Preguntó Boxer. Sí, ese es nuestro triunfo, añadió Squiller. Todos entraron en el patio renqueando. A Boxer le quemaban dolorosamente los perdigones incrustados en su pata. Antes sí veía el pesado trabajo de volver a construir el molino de las bases y en su mente se preparaba para hacerlo. Sin embargo, por primera vez pensó que él ya tenía 11 años de edad y que quizás sus enormes músculos no fueran en este momento lo que fueron antes. Pero cuando los animales observaron cómo flameaba la bandera verde y sintieron disparar otra vez la escopeta, en total fue disparada 7 veces, y escucharon el discurso que dio napoleón felicitándolos por su comportamiento les pareció que después de todo lograron una gran victoria los fallecidos durante el combate recibieron una sepultura solemne clover y boxer tiraron del carro que sirvió de carroza fúnebre y el mismo napoleón encabezó la comitiva se realizaron festejos durante dos días enteros Hubo discursos, canciones y más disparos de escopeta y se hizo un regalo especial de una manzana para cada animal, con tres bizcochos para cada perro y dos onzas de maíz para cada ave. Se informó que la batalla recibiría el nombre del molino y que Napoleón creó una nueva condecoración, la Orden del Estandarte Verde, que él se otorgó a sí mismo. Se olvidó en el júbilo general el infeliz incidente de los billetes de banco. Los cerdos, varios días después, encontraron en el sótano de la casa una caja de whisky. Cuando ocuparon el edificio fue pasado por alto. Esa noche se escucharon desde la casa canciones en alta voz, donde, para asombro de todos, se entremezclaban los acordes de bestias de Inglaterra. Napoleón, luciendo un viejo bombín del señor Jones, fue visto, a eso de las nueve y media, salir por la puerta de atrás galopar alrededor del patio y entrar de nuevo. Sin embargo, en la casa reinaba un profundo silencio por la mañana. Ni un solo puerco se movía. Ya casi eran las nueve cuando Squiller apareció, caminando torpe y lentamente, con ojos opacos y su cola colgando flácidamente y con la apariencia de estar muy enfermo. Entonces, reunió a los animales y les dijo que tenía que informarles de unas noticias muy malas. Se estaba muriendo el camarada Napoleón. Al unísono se elevaron en un solo grito las muestras de dolor. En todas las entradas de la casa se puso paja y los animales andaban de puntillas. Unos a otros se preguntaban, con lágrimas en los ojos, qué iban a hacer si perdían a su líder. Se divulgó el rumor de que Snowball, pese a todo, logró introducir veneno en la comida de Napoleón. Squiller salió a las 11 para dar otra noticia el camarada napoleón como un último acto sobre la tierra emitía un mandato solemne beber alcohol sería castigado con la muerte sin embargo al anochecer napoleón parecía estar un poco mejor y Schuyler a la mañana siguiente les pudo informar que se encontraba en proceso de franca recuperación Napoleón estaba en pie esa misma noche y se supo al otro día que ordenó a Winfer que comprara en willingdon varios folletos sobre la fermentación y destilación de licores. Napoleón dio la orden una semana más tarde de que el campo detrás de la huerta, destinado como lugar de entretenimiento para animales que fueron retirados del trabajo, fuera arado. Se notificó que el campo estaba agotado y era necesario cultivarlo otra vez pero rápidamente se supo que Napoleón tenía el propósito de sembrarlo con cebada. Sucedió un extraño incidente, más o menos por esa época, que casi nadie fue capaz de comprender. Una noche, a eso de las 12, se escuchó un ruido muy fuerte en el patio y los animales salieron corriendo. Era una noche de luna muy clara. Una escalera rota en dos pedazos se encontraba al pie de la pared del granero principal, donde estaban escritos los siete mandamientos. Momentáneamente aturdido, Squiller estaba tirado en el suelo y muy cerca había un tarro volcado de pintura blanca, una linterna y un pincel. De inmediato, los perros formaron un círculo alrededor de Squiller y cuando pudo caminar lo escoltaron para que volviera a la casa. Con excepción del viejo Benjamín, que movía el hocico con aire enterado, aparentando comprender, pero sin comentar nada, ninguno de los animales lograba entender lo que significaba todo eso. Transcurrido varios días, cuando Muril estaba leyendo los siete mandamientos, se dio cuenta de que había otro de los animales que no recordaban bien. Ellos pensaban que el quinto mandamiento rezaba, ningún animal beberá alcohol. Sin embargo, pasaron una palabra por alto. Actualmente el mandamiento indicaba, ningún animal beberá alcohol excesivamente.